Hola, soy Arde y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta vela hecha con helechos silvestres. Eh, para empezar, tenemos parafina de 56 que ponemos a, a fundir. Con tres creo que me llegarán para este vasito. Tenemos mecha de tablilla para, especial para velas. Y este es un soporte. A ver, se pone aquí. Y, y listo Bien, tenemos también este vaso de cristal Donde haremos nuestra velita Y bueno, mientras se va fundiendo la, la parafina Vamos a cortar un, unas puntas de lechos Que van a ser lo que decoren esta, esta vela Vamos a ver así mejor de lado Vamos a ver pues así más o menos pues por, que, por la que acabo de cortar, cortaré las otras. Esta, vamos a coger las que estén mejor. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Aquí hay otra. Y una más, vamos a cortar. Vamos a ver. Esta. No sé si me llegarán con, con tres o, con, o tendré que utilizar las cuatro, vamos a ver. Así. Bien, para empezar eh, le, vamos, eh, le, le vamos a echar al, a nuestro vasito eh, aceite corporal para bebés, también vale otro tipo de aceite corporal. O vaselina líquida que ya es más profesional. Una vez untado ya de, de aceite, vamos a echar una pequeña capita de, de parafina, así un poquito y vamos a darle vueltas a nuestro vasito y retirando la parafina, intentar que nos cubra todo el vaso, ahí quedó un poquito pero bueno, no importa, cogemos la primera, el primer trocito de lecho y lo vamos a situar dentro Inclinado Apretamos un poquito A ver si Se si nos aguanta Bueno, ahora lo haremos con un palito Para que se nos aguante Lo mantenemos así y echamos Vamos a echarle un poquito de cera A ver ahí, aguántate ahí. Echamos muy poquito de cera para Para que cubra el helecho simplemente Y quede sujeto a la pared del vaso con el palito para Que mientras se va enfriando la cera Pues se vaya uniendo el, el helecho a la pared del vaso Así Ahí con cuidadito Que se nos peguen todos los Las hojitas De, de este helecho Por lo menos intentarlo y vaciamos Sobre el helecho, ¿eh? no giréis el vaso Así ya se nos ha quedado Más pegadito Vamos a, a insistir un poquito Con el palo Bueno y ya con, el, con la mano Apretamos, no está muy caliente Esta cera y me puedo Puedo tocarla Si os quemara no lo hagáis, por supuesto Seguís con el palo Hasta que enfríe un poquito más la cera Así, voy hasta el primero puesto Mirar Vamos a ver, voy a girarlo mejor Así que veáis Y como esto, como lo que acabo de hacer Hacemos las dos siguientes Las siguientes ramitas Primero esta, sí, con tres ya nos va a llegar Hacemos la Volvemos a situarlo, volvemos a echar la cera Nos ayudamos de un palito Que vaya sujetándose Y ahora doblamos la punta Y listo Ya tenemos la, la segunda Segunda lista ¿Veis? Ahí se ve por fuera Y ya la tercera Vamos a, quitar, a ser, cortarle un poquito Que creo que me va a quedar muy larga A ver, si sí. Apretamos dos hojitas Y ahí ya nos cubre el vaso Y lo mismo Cera Apretamos con un palito Para que sujete bien Ahí Y vertemos lo que nos sobra de cera Bien, pues esto es la técnica básicamente, sujetar la, la hojita de lecho al vaso. Ahí que, que se aguante bien esta. Bien, pues tenemos lista esta primera parte. Ahora vamos a echarle otro poquito de cera. vamos a darle vueltas todo el contorno para que nos cubra las, los helechos otra vez es una segunda capa además de la que le hemos echado cuando lo estamos eh, adhiriendo a la pared así ya está ahora vamos a echarle un poquito de cera como un Dedito y volvemos a hacer lo mismo hay otro poquito el sin y, y el último ahí ya hemos ya le tenemos una una capita ya más consistente colocamos la mecha dentro la tablilla con su soporte Ahí, que se nos aguante a la cera que está en la, la base y ahora sí le vamos a echar muy ha enfriado un poquito la cera vamos a echarle nada como uno, un centímetro y medio dos de cera ahora ha pasado un tiempo se ha enfriado un poquito la cera y volvemos a verter más cera ya hasta arriba de todo arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ahí. Un poquito más. Que me lo permite. Así y reservamos esta para una última capa superior bien como se ha hundido un poquito la que hemos reservado la echamos encima y ahora con el palito vamos a extenderla que nos cubra hasta el borde si cae un poquito de cera no pasa nada normal que rebose un poquito queremos que quede bien cubierta esta capa superior de la vela y ahora espera a que enfríe bien eh, trucos para que salga el, la vela del vaso o meterla en el congelador eh, unos cuantos minutos o si no lo que podéis hacer es darle un golpe de calor meterla en, en un recipiente con agua caliente unos minutos ahora lo que vamos a hacer es eh, quitar que se vean bien eh, los helechos quitar esa capa que echamos al principio de cera vamos aplicando calor todo, por toda la superficie de la vela damos vuelta queremos que se nos vean bien los helechos bueno, os dejo viendo esto y os comento Podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, si os gustan mis vídeos, mis tutoriales Darle al like para los algoritmos y así pueda llegar a todo el público mis vídeos Y bueno, muchas gracias por llegar a este punto ya, ya no queda nada de vídeo Ya hemos terminado de darle calor a esta velita Cogemos, separamos del vasito y vamos a quitar con una espátula los restos de rebaba que nos ha quedado en la, en la base así y aquí tenemos nuestra velita de helecho silvestre vamos a quitarle a cortarle perdón el exceso de tablilla eh, esto necesita muy poquita cantidad de, de tablilla para quemarse ¿eh? No hay que dejarle una tablilla alta Así con 2 milímetros llega Aquí tenéis el resultado final Muchísimas gracias por estar ahí Por verme Y espero que veáis el siguiente vídeo Chao Y gracias